TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva. Bueno, ya viene, ahí lo vemos llegar a, a don Víctor Jiménez, así que ya vamos a conversar con el técnico del de equipo de Oriamuno, don Víctor Jiménez. Eh, tiene licencia, así que... Bueno, es importante, vamos a a tratar de conversar con él unos minutitos antes de ir cerrando nuestra transmisión. Don Víctor Jiménez, tengo cualquier cantidad de años de no verlo y la última vez que lo vi me sale con gratos recuerdos de hace como 40 años. Sí, sí, qué ya barbaridad. Ya, ya, ya. Don Víctor, qué gusto saludarlo, bienvenido a TVCB Deportivo. Bueno, muchas gracias, don Oscar, como usted lo dice, y a la, a la página TVCB Cartago. ¿Qué le puedo decir, don Oscar? Primero que todo, me alegra de, de verlo, y, es, y de verlo, porque yo lo sigo también en las páginas. Y como le dije temprano, lo bonito de esto es que los chicos se van contentos, porque ellos vieron de que entregaron todo en el segundo tiempo, que fue el segundo tiempo donde, nos, donde ya se acomodó el equipo, pero... desde pasar de pasar a la, a la segunda fase que era la final pero no se pudo así no se pudo y, y, y vamos a ver qué, qué, qué pasa verdad con, con los muchachos y, y que ahora le está diciendo el pro, los profes de Cartago que, que ellos tienen buen equipo para, para seguir avanzando seguir avanzando y, y ellos tienen un super equipo don víctor eh, ¿sí? me parece que es interesante eso que está realizando en, en COT. Muchachos jóvenes, aquí se vio algunos muchachos que tienen condiciones, pero me parece a mí que también el problema se dio en la temperatura. Sí. Estaba muy alto y sabemos que COT es, es sí, helado, sí, COT es sí, frío. Sí. Si usted me dice que vaya a transmitir un partido a las 8 de la noche a COT, yo le digo, Ay, mejor lo transmito desde su casa. Sí, claro. sí por el frío. Pero eh, definitivamente creo que eso también perjudicó al equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora eh, cuando cuando, a ellos, cuando, a ellos, este, cuando a ellos no nos, nos eh, los dieron el ese tiempo para, para dilatarnos, hidratarnos, ellos nos dijeron, "Profe, es que está muy caliente." Claro. Eh, estas son experiencias, estas son experiencias porque nosotros tuvimos tuvimos este muy poco tiempo de preparación por por pandemia que fue cuando se vino la alza y luego ahí este ya comenzamos hace no lo voy a mentir, comenzamos a entrenar Hace como mes y medio que nos dijeron ya hay que comenzar a prepararse. En mes y medio es casi una pretemporada y una pretemporada que usted tiene que manejar lo que es pretemporada, juego y entrenamiento. Entonces eh, es muy difícil, es muy difícil, pero tampoco es para, para decir que, que, que eso fue no nos falló porque tuvimos fallos, usted vio en la transmisión de que el equipo Cartago es un equipo respetado, pero también fue por fallos de nosotros, muchos fallos, dos penales. Y después de ahí, este, los, los, los errores de, de defensa, ¿verdad? Que, que, como les dije a ellos, son, son experiencias que ustedes se llevan para el futuro, porque de ahí vienen más categorías, ¿verdad? Yo le iba a hacer una pregunta: ¿este fue el único partido que ustedes jugaron, eliminatorio? No, nosotros jugamos con, con la Unión, con la Unión, perdimos 4 a 2 en Oriamuno, pero lo, los pasó lo mismo, don Oscar. En Oriamuno perdimos el partido en el primer tiempo. En el segundo tiempo hicimos los, los, los dos goles que teníamos y no los, no los alcanzó. Estamos jugando más, Estaban cometidos en el primer tiempo, segundo tiempo no. En Oriamuno nos pasó lo mismo, comenzamos, comenzamos, comenzamos, comenzamos comenzamos y, y, y no, no, no los alcanzó. Pero ahora yo le decía a compañero de Cartago que, que ellos tienen buen cuadro, yo vi el partido de Turrialba y, y, y Paraíso, ellos también tienen buen cuadro los dos pero en conjunto yo veo más fuerte a Cartago y de hey, no, Oscar, ¿qué le puedo decir? Eso fue una experiencia muy bonita para mí y para los chicos y para mí mismo porque yo traigo más más futuro de, en va a seguir con este proceso con estos muchachos no ahorita ahorita yo cambié de, de, de cambié de bando yo estaba con este proyecto Sergio. estaba con este proyecto de, de SAME, asociación SAME Saturnia eh, ahora estoy con otra asociación que se llama Asociación este, Cebolleros CFC, que es de Cot. Eh, ahí tenemos, ahorita tenemos este, cinco categorías para la U11, U6, U13, U15 y U23, y ya están los, los veteranos, que nosotros llamamos. La que estamos preparando ahorita es la U15, la U15, que es prácticamente la que participa en el próximo año, y, y esa es la que estamos ahorita estoy preparando yo junto con los chicos de, de, de la U13 y la U9, que si yo lo permite, vamos a tener un evento también en el Estadio Nacional con ellos, los vamos a llevar, y, y no, don Oscar, yo son, son cosas de que, que siempre me ha gustado, usted me conoce, y yo siempre he dado con esto del fútbol y, y con los chicos, y, y lo, lo que uno, como le estaba diciendo temprano, lo que uno se prepara, porque uno se prepara, tampoco es que uno haga un equipo nada más por agarrarlo, sino llevas también su preparación, y la preparación de uno es a base de lo que uno tiene que enseñarle a los chicos, verdad la educación primero que todo, el, la, la, ser, ser responsable, y después que ser profesionales en lo personal, el estudio primero, y luego el deporte, y de, pero primero, primero es el estudio lo que les pedimos. Excelente, ¿cuándo hay Copa Same nuevamente? De, ahorita ahorita la, la, la, creo que la Copa Same se renueva en enero, porque ayer, a lo que nos mandó Linafa ya, que nos mandó todos los, los protocolos y, y todo eso, ya creo que en enero ya abren, ya abren la mayoría de, de sus, sus canchas. Y la Copa Same, este, igual, tuvo que parar por medio de esta pandemia, pero la Copa Same estamos, estamos ahí todavía. Qué bueno. Don Víctor, me alegre saludarlo. Pórtese bien, que nada le cuesta. Ahí. <ríe> yo como le digo, yo lo sigo mucho en las páginas suyas y siempre me recuerda cuando... Cuando... No, no, no, me, no me acuerdo de eso, Víctor, porque eso hace 40 años. Sí, sí, Perfecto. me acuerdo de esa. No, de esa aunque linda, ya estoy en la tercera edad. Esa, yo... no, hombre, si usted está tan joven todavía, de esa linda actividad que íbamos hecho y me acuerdo muy, muy bien de, de, de, la, de Cristian. Que entregó el trofeo. Que entregó el trofeo del campeón y, y hicimos ese en un, bueno, ya ahora no está, ya ahora hay un súper ahí, pero. Son experiencias muy bonitas. Sí, es. Experiencias muy Aquí bonitas. Me, el director me, me le puede dar el número mío para que usted se lo lleve, para okay, que conversemos. Okay, okay. Sí, sí, perfecto. Ahí estamos hablando y, y lo voy a invitar. Se la, se la doy la vuelta para que vea las academias que tenemos y lo va a estar informando qué hacemos y qué no hacemos y actividades que vengan. Lo, lo vamos a invitar para que llegue con el compañero y haga transmisiones ahí. Usted sabe que Dios, Dios quiera que se levante temprano, más, que verá cómo cuesta. Más con, con, con esto que vamos a hacer, bueno, que va a ser el, el, el Comité Cantonal de Oriamuno junto con el Comité de Deportes de COT, eh, la, la, la pista de altura, ¿usted ah, se dio sí, cuenta? Correcto, claro, claro. Entonces eso va a ser un beneficio para, para todos los cartagineses y, y en el país en general, porque es una única pista en Costa Rica que se va a hacer de altura en COT. Y entonces ahí vamos a una altura de dos mil metros, imagínese. Imagínese usted usted me quiere llevar a las 8 de la noche, <risa> ahí, no puede ser. Ahí le, ahí No, no, pensamos, por favor, sea ¿sí? un poquito más serio. <risa> don Víctor, Dios, Dios me lo bendiga, Dios. A mí, a mí. Y, y, igual usted, don Oscar, pórtese bien que nada le cuesta, sí. al compañero, y suerte para los de Cartago. Muy bien, excelente. Ahí me le dan el número. Okay. En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.